vamos Hola chicos y chicas, yo seré su maestra en este nuevo ciclo escolar y espero que seamos el mejor grupo. Hoy vamos a presentarnos cada uno, voy a pasar lista y ustedes se van a ir presentando, ¿ok? María. Hola, me llamo María, soy de ensenada. Me gusta el arte y la poesía, y también nadar en, los, en la playa. Y mi materia favorita es arte, y espero hacer algunos amigos aquí. Muy por... oh, bueno. José. Hola, yo soy José. Amo el deporte, natación, fútbol, eh, básquetbol. Soy mejor aquí. Sacaré 10 en educación física y también en las materias. Soy muy estudioso. Y por cierto, Charlie, cuando nos echemos unos buenos partidos, obviamente yo te voy a ganar. Y espero que pases de este año. Así que a ser buenos amigos. Y esperemos ser un gran grupo todos juntos. Ah, y si me olvidaba, es que se si me encanta el deporte, pues es el que soy de Jalisco. Y espero que seamos un mejor grupo de la escuela si se puede. ¿Tiara? Hola, soy Tiara, soy de Tuxla Gutiérrez, Chiapas, y me encanta el pozo de cacao, me encanta. Y también amo los chapulines, con sal y salsita, son súper ricos. Y amo leer libros al... En una maca comiendo mi rico pozo. Ay, por cierto, puedo, ¿puedo ayudar, a, puedo ayudarte si no puedes en todas las materias, estoy dispuesta. Y espero que seamos un gran año. Y juntos haremos un gran grupo, juntos porque seremos el mejor de todos. Charlie. Hola, yo soy Charlie, vengo de Oaxaca. Me encantan los negocios. Y espero que alguien tenga algo de intercambiar y, tengo, y quiero tener muchos amigos aquí Y tengo un montón de amigos Espero por este mes porque el otro no la pobre Esperemos que seamos un buen grupo en esta nueva escuela Y Paulina Hola, soy Paulina Vengo de Zacatecas y voy a subir vlogs todos los días Y espero tener muchos amigos Que les guste maquillaje Bye, chicos. Espero que con esta presentación todos nos hayamos conocido mejor para ser el mejor grupo. Ahora vamos a pasar a la primera clase de este nuevo ciclo escolar. Pueden tomar sus asientos, por favor, ordenadamente. Todos vamos a divertir. a la escuelita, todos